Vamos en este momento a recibir a nuestro compañero La Antigua con su tema del día de hoy. Adelante, buenos días. Gracias, Amado. Gracias, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción. Miren, temprano yo decía que el director de la policía a través de su vocero el coronel es Diego Pesqueira, Pesqueira sí. uh -huh. coronel Diego He Pe ahí Pesqueira, tres ocasiones ya es un dinosaurio. Están de... queriendo engañar al pueblo con la manipulación de las acciones. Y es algo que da pena. Porque están entrando en el mismo juego sí, del populismo ridículo en el que incurren la mayoría de políticos chatarra de esta región, no estoy diciendo del país solamente, de la región, político chatarra, que no piensan eh, a futuro en resolver las cosas de manera integral, sino en hacer creer que la están resolviendo. En las redes yo veo que Diego Pesqueira, creyendo que el pueblo es estúpido, publica un video de cómo es el comportamiento de la nueva policía. ¡Oye! La nueva policía en menos de un mes. Si lo tienen listo, vamos a escucharlo para que la gente pueda sacar su propia conclusión. A mí no me crean. Vamos a escuchar eso. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. ¿Va para la casa? Para la casa. ¿A qué llevarlo? ¿Acompañarlo? No, estamos bien, gracias a Dios. Ah, pues si tú estás bien con Dios, que el si señor me lo cuide. Sí, así que, hey, tienen un director que vale la pena. Claro. miren, ya, miren, señores, miren, qué vaina con este, con este, en este país, con estos políticos chatarra. Yo voy a buscar qué fue lo que Diego Pesquera, miren, dicen, Diego Pesquera, enfócame aquí, Pedro, por favor, para que la gente lo vea en Twitter. Ojo, nos llegan estas imágenes, nos llegan, dice él, del raso patrullero de la policía, Brian Batista, de una vez lo identificaron. Cuando hay una situación de una muerte, Dura muchísimo para identificar, este lo identificaron de una vez. Brian Batista, flete, sobre lo que apostamos sea la norma de cada gente del orden en el actual eh, proceso de transformación. Agradecemos al ciudadano que tomó las imágenes y las difundió. Diego. Bueno, pero fíjate, puede ser el comportamiento particular de un, fíjate que él dice lo que debe de ser, es probable que sea el comportamiento particular de un, miembro de la policía no está diciendo él que es la nueva policía tú sabes lo que debe ser a eso es que le aspira es lo que entiendo producto de lo que tú acabas de leer bien <risa> repito que lo que el video da es risa sí porque sabe que es una ser. actuación bueno podría ¿Qué, ser. qué casualidad que ese video le llegara justamente a Diego Pesqueira qué casualidad y qué casualidad que el, que, el, que el ciudadano tiene la puerta abierta de par en par. Pongan el video para que lo analicemos, y tenemos que ser, oye, tenemos que ser más críticos. Como sociedad tenemos que ser críticos. ¿Qué hace un policía hablando con un ciudadano con la puerta abierta? O sea, ¿Alguien puede explicar eso? Porque lo lógico es, vamos a analizarlo eh, con profundidad esto. Pongan el video, por favor, equipo. Eh, si usted habla con un policía, ¿qué es lo que usted hace? Usted no abre nunca la puerta, no, no, no me quieran coger a mí de pendejo, que no lo soy. Usted baja el cristal y le habla de este cristal. Ah, pero no. Él abrió la puerta y el policía tiene la puerta del carro a agarrar. ¿Se dieron cuenta de eso? Miren, abrió la puerta y él agarra la puerta. Ah qué, ah, qué bien. O sea, tú le vas a abrir la puerta a un policía. Señores, así no. Porque aquí hay, gente, aquí hay gente que por lo menos le dedica dos, dos minutos de su vida a pensar y a analizar y a ser crítico. Me quieren, me, ¿Me quieren engañar así, tan, tan, tan, tan sencillamente? No, por Dios, pónganse a pensar en cómo cambiar la policía de manera de verdad. No, no se pongan a ustedes a pensar en cómo pueden engañar al pueblo para mantener un puesto. político chatarra, porque eso es lo que Diego Pesqueira, es un político, chatarra. El, el jefe de la policía es otro político chatarra también porque lo que está es haciendo bulto y hablando, ahora sí la policía, coño, porque es general. Usted nunca, usted, usted, yo, usted nunca lo vi eh, denunciando ni renunciando porque, porque habían atrocidades. Ahora sí porque tú eres el director. Esa es la vaina de la, de la política de, de, de regional de, la, de Latinoamérica. Recuérdate que él vino de... Él fue cancelado y que por el procedimiento y derecho que le asistía eh, fue a la justicia Y fue repuesto Él, eh, ¿Quién lo canceló? Eh, el sistema, en ese momento Pero sea honesto, Francis, di que lo canceló? Pero, lo canceló Leonel Fernández ¿pero y ¿Por qué, habías Leonel? Ver, porque pero, los policías Son los que generan ah, bueno, en la misma institución que lo cancelaron? Genera, ajá, entonces no se eh, no se, se promovió, se hizo una promoción De la cancelación, porque aunque pero, los presidentes, la no difícil ahí, no, te no, no, no, no <ríe> Te la puse difícil no, ahí, ¿verdad? Para nada, porque no creo que el ingrediente político en una institución que se maneja, tú sabes, aquí todo el mundo sabe cómo se manejan las zancadillas dentro de la policía, al punto que yo estoy claro y consciente, y él está consciente, de que ejercer su función de director no le será fácil, no por el presidente ni por ellos, sino por los políticos en principio y por el mismo sistema de generalato miren, que hay aquí en este país. Miren, este tipo de acción es la que me indica a mí, señores, que hay que buscar la espada del augurio de Leono, el de los Thundercats. Pueden ser esos muñequitos, esos dibujos animados. Aquí le decimos muñequito, Donde Leono tomaba la espada del augurio y decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Y eso es lo que la filosofía indica, ver más allá de lo evidente. Por eso sabemos hoy, la composición de las cosas, por qué sabemos eh, por qué la tierra gira, eh, ¿verdad? Sobre su propio eje, eh, por qué se traslada. Por eso lo sabemos, porque un filósofo se preocupó por ser crítico. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y si esto es así? ¿Y por qué? Y eso es lo que pasa ahora. ¿Cómo tú me vas a publicar a mí ese video? Haciendo creer que es verdad que la policía ya está cambiando. No jodas tú. Mira eso, ¿qué ciudadano le abre la puerta a un policía? No, usted se para y baja el cristal, eso es lo lógico. Lo que pasa es que esto es una actuación preparada, ¿verdad? Quisieron prepararla para ir indicando que ya es la nueva policía. Mire, mire, hágame el favor, hágame el favor. ¿Y ¿No será el mismo conductor que lo subió a las redes? ¿Para él lo tomó como un referente del trato que haya tenido con ese agente? Puede ser una pregunta y qué raro que no se hizo viral por el, por el, por el que lo publicó sino que fue, se hizo viral porque Diego Pesquera lo publicó el porque el policía, policía no es así. que está grabando está grabando desde adentro exacto Digo pero yo. a lo que sabemos de producción, de televisión tengo más de 15 años en esto yo te hago una película una película te hago yo y te hago creer lo que yo quiero que tú creas eso es una manipulación porque todo el mundo sabe que no es así como se comportan los policías <risa> todo el mundo sabe que no es así como se comportan los policías y todo el mundo sabe que nadie le abre la puerta a un policía si tú abres la puerta te desmonta. no, por tú le abriste la puerta venga para, para, para grabarte entero para grabarte entero Señores, no, y qué, qué es lo que yo quiero decir con esto, es que no podemos seguir reproduciendo el mismo modelo de política y de comportamiento de año tras año, porque es una manipulación, eso que estaban haciendo ahí es un sofisma, le quieren pasar a usted un argumento falso por verdadero, y entonces, ¿qué hacen? Te hacen creer una cosa y se mantienen ahí en sus puestos. Enga queriendo engañar al pueblo. Lo mismo que hizo el, el, ¿cómo se llama? El ministro de Salud, que dijo, ya aquí rondamos el 78%. Ah, eso se lo va a decir al pueblo eh, eh, ignorante. A mí no. A mí, a mí me la tiene que pasar por el plato. Y si me la pasa por, por el plato, te le hago swing. ¿Va? Si, si aquí hay gente, por ejemplo, allá en la capital, pues, si estuviéramos en la capital, yo se lo preguntara de manera directa. ¿Mm? A, al ministro de, de salud pública, pero aquí los datos dicen que ustedes lo que tienen es un 51%, llevémoslo al máximo, un 52%, usted me está hablando de un 78% de vacunados, pues ya llegamos a la comunidad de rebaño, ya no es necesario estar jodiendo tanto, ¡ah! pero ¿qué pasa? Eh, usted lo dice y nadie lo inquiere, nadie le pregunta nada, nadie lo cuestiona, porque normalmente aquí, hasta que no se faja Nuria, y Alicia Ortega hace una investigación, no se sabe nada, porque los periodistas y los comunicadores de la República Dominicana en un gran porcentaje lo que están es repitiendo lo que el gobierno dice, y es repitiendo lo que otro dijo mujeres mueren? Si, se, si se murieron de, o, o se retiraron Alicia Ortega y, y, y Nuria, nos jodimos en este país porque la mayoría de gente no investiga no hacen nada todas esa gente que están siendo eh, procesados fueron ellas que lo descubrieron, ni siquiera fue el Ministerio Público fueron ellas que lo descubrieron, ¿Mm? ya veremos después, ya veremos después. Con esto termino repitiendo que el director de la policía está haciendo bulto, y ese va a ser el título de este comentario, queriendo pasarlo a nosotros, gatos por liebre. Pero somos del campo, director, y no le cogemos eso. Muchas gracias.